Mm, eh, esto lo hizo eh, Sara Morgana, eso me faltaba decirle, perdón, perdón, perdón, Sara Morgana, eh, excelente trabajo de Sara Morgana. Eh, nodo Norte en Acuario, qué venís a aprender a ser rebelde, a ser va vanguardista y a innovar. ¿Qué traes, Nodo Sur en Leo? ¿Qué traes como herramientas para eso? La vanidad, el orgullo y la creatividad. Nada menos que eso para poder cumplir con tu plan, desarrollarte. Te mando un abrazo enorme. A todos, a todas, a todos, por supuesto. Nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con... Eh, Nodo Norte en Pisces, el último del Zodíaco. Chao, hasta mañana.